Shalom, shalom, shalom a todos. Estamos a una semana de completar, de cerrar el año, el año hebreo 5782 y entrar al 5783. Terminar un año en el judaísmo, terminar un año en, en el lenguaje de la Torah, no tiene mucho que ver con celebraciones o festejos. Antes bien tiene que ver como el estilo de cuando se termina un año de un gobierno, de un país, y tiene que pasar presupuesto para el año siguiente, y tiene que rendir cuentas de qué hizo durante todo este año que acaba de culminar, y así, llegar a Rosh Hashanah, a la cabeza del año, y no por casualidad en hebreo se llama cabeza, esto lo, creo que lo menciono cada año en algún shiur, eh, conozco, conozco dos idiomas nomás en que al principio del año se le llame cabeza, el hebreo y el catalán En, en catalán se dice Capdan, la cabeza del año también Y no es de extrañarse Porque catalán es De, de alguna manera también un idioma de judíos eh, Y no por casualidad Se llama cabeza Porque nosotros sabemos que todo empieza en el pensamiento Del pensamiento Pasa a la emoción Al habla Y a la acción Y y muchas veces lo que empieza en el pensamiento, o en general lo que empieza en el pensamiento, como un pensamiento, aún en el mejor de los casos, como un pensamiento recto, lúcido, perfecto, cuando, cuando empieza todo ese tránsito, que es el mismo que estudiamos en el tarot, que todo empieza en el mago y de allí empieza el tránsito hacia abajo, a lograr reformular cada cosa, a medir cada cosa, Llevar, llevar la luz a las vasijas del modo en que las vasijas la pueden recibir. Lo que empezó en la cabeza cambia inevitablemente de forma hasta que llega a la Tierra. Y entonces lo que empezó en la cabeza pasada de año, caramba, cuántas cosas que nos propusimos hemos logrado cumplir. Cuántas cosas nos figuramos de algún modo hace un año y a esta hora de hoy, se ven completamente distintos y cuántas cosas de algún modo nos propusimos o nos comprometimos con el creador o nos comprometimos con alguien más y, y en el mejor de los casos hicimos el intento de lograrlo de hacerlo eh, y no lo conseguimos y en el peor de los casos directamente lo olvidamos. Cuenta, cuenta la camarada, si la memoria no me falla, es Rashi el que habla en algún punto del Tratado de, de Sabot No, de Shabbat. De Shabat. No. Bueno, o de Shabbat o de Shabbat. Eh, cuenta Rashi en algún punto ahí, de un muchacho, un muchacho pobre, acaso un pastor, eh, que que va caminando por el bosque y de pronto ve una mujer joven que se está ahogando en el río. Y él se apresura a rescatarla y, y, y se arriesga su propia vida y la saca fuera. Y cuando la saca fuera, ella le dice, yo soy la hija del rey, soy la princesa. Y tú me salvaste la vida, de modo que yo te prometo que me voy a casar contigo y tú tienes que prometerme lo mismo, y el hombre y la princesa se conjuraron de que se iban a casar en algún punto del futuro, y la princesa se fue donde su padre era el rey, y el, pri y el muchacho siguió con su vida, y claro, pensó, ¿qué se va a acordar de mí la princesa? ¿Cómo se va a casar conmigo, que soy un hombre simple? De modo que ante la falta de señal, contrajo matrimonio con una mujer de su pueblo y tuvo tres, cuatro hijos. Y al cabo de un tiempo, una rata mordió al mayor de sus hijos, que recibió una infección fea y murió. Y al cabo de un tiempo lo mismo pasó con el segundo. Y al cabo de un tiempo lo mismo pasó con el tercero. Y este muchacho entonces fue donde un gran sabio, en el texto de Rashi seguramente dice fue donde un rab, y probablemente este muchacho era Yehudí, fue donde un gran sabio, y le dijo lo que le estaba pasando, y el gran sabio le preguntó, dime, esto se parece a cosas que conocemos, ¿tú has jurado algo y no lo has cumplido? Y el muchacho pensó y pensó y de repente le dijo, sí, me conjuré con la princesa para contraer matrimonio, pero no supe más de ella. El sabio le dijo, bueno, seguramente cuando eso pasó había una, había una rata cerca de ustedes. Y esa rata dio testimonio de que tú juraste casarte con la princesa y luego fuiste y te casaste con otra. Y por eso vienen las ratas a castigarte. La historia sigue y de alguna manera llega, llega a un final sabio, pero ese es el valor de dar la palabra. Nosotros creamos realidades de antemano cuando, cuando las hablamos, cuando las decimos, y entonces el mundo que nos rodea es testigo de lo que nosotros prometemos y no cumplimos. Y por eso, llegado el final del año, hay, hay muchas historias para contar sobre esto, alguna que otra debemos tener en, en los cuentos de la comunidad de Torah o en la botica del Templo de Pasos en Telegram. La verdad es que han sido días muy difíciles y hoy no era un día para contar historias. Pero tenemos tantas historias, y sobre todo en el libro Mishley, el libro de los proverbios del rey Shlomo, Salomón, hay tantas advertencias. Hay un verso, un pasuk, que lo estudiamos hace poco, en otro contexto lo estudiamos juntos que dice le pija et no permitas que tu boca corrompa haga pecar a tu carne ten mucho cuidado con lo que dices dice Shlomo es mucho mejor que no prometas nada a que prometas corriendo el riesgo de no cumplir y por eso instituyeron nuestros sabios que antes de Rosh Hashanah hagamos una anulación de todo juramento o promesa que hicimos sin darnos cuenta, porque juramento o promesa es también eso, a ver si le suena conocido a alguien, que me muera así, o te juro por mi mamá, todas esas cosas, caramba, atraen tantas desgracias al mundo, cuando usamos nuestro, nuestra capacidad de verbo, que, que es lo más divino con que contamos, para obligarnos a cosas que después no cumplimos. Pasado esto, vamos a pedir a todos que se hagan de cada quien de su copia de nuestro PDF con el orden de la ceremonia. Y lo que vamos a hacer a partir de este instante es lo siguiente. El orden de la ceremonia empieza diciendo al inicio cada uno de los solicitantes se pone de pie y dicen todos al unísono. Se les voy a pedir ahora a todos, vuestros micrófonos están seteados para poder ser habilitados por ustedes mismos. Todos habiliten vuestros micrófonos y con el PDF que tenemos en la mano, tomen el texto que empieza por decir, escuchad por favor, señores míos. Van a decir ustedes toda esta primera página, luego de esto, el Tribunal Rabínico va a decir tres veces un texto corto en el que aceptamos vuestro pedido de anulación de toda promesa, de todo voto, de todo juramento, y os limpiamos de toda obligación por el estilo. Y entonces hay otro párrafo que dicen ustedes, y uno último que respondemos nosotros. Completado esto... Con ayuda de Hashem, vamos a quedarnos unos minutos más a compartir algunas palabras acerca de lo que viene y a prepararnos para el encuentro que con ayuda de Hashem espero que vamos a tener el jueves por la noche, ya directamente de preparación para Rosh Hashanah. Entonces, ¿estamos todos prontos? Por favor, entonces... El párrafo que empieza con escuchad por favor señores míos a la cuenta de 3 1 2 3 Adelante, señores, los escuchamos. por favor, señores y ya forzado un se trata de una obligación. Las que son conocidas como las que que Lamento que los que de todos ellos. me arrepiento por la que de las buenas me arrepiento de no haber afirmado la responsabilidad de una todos que También, de acuerdo a la ley, similares, procura La así, posible Y no solicito la anulación de aquella promesa que no por él las se procura Declarando para participar ante de la promesa de la promesa de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 Sí, claro, declaro pública. públicamente ante nosotros desde ahora y en adelante la todas las promesas la vida, prohibiciones, convenios y obligaciones de pensamiento sobre mí olvidase las disposiciones de esta declaración y formular de a cualquier otra promesa de hoy en más ahora me arrepiento de aquellas y declaro que son todas nulas y carentes de validez fuerza no ni efecto y no me comprometen en absoluto me arrepiento de todas ellas desde ahora y para siempre no me arrepiento de todas ellas desde ahora y para siempre todas sean anuladas para ti todas sean absueltas para ti todas sean permitidas a ti no hay aquí proscripción, prohibición ni maldición. Hay aquí, en cambio, disculpa, perdón y expiación. Así como eres liberado por el tribunal de aquí abajo, del mismo modo seas también liberado por el tribunal celestial, y ello no dejará rastro alguno. Y todas las maldiciones se convertirán en bendiciones, como está escrito, Y Adonai tu Elohim, Revirtió la maldición en bendición para ti, pues Adonai tu Elohim te ama. Baruch Hashem, Baruch Baruch amigos queridos, es un momento tan especial. Baruchashe. Gracias Señor. Es el momento, es el Gracias. momento de empezar de vuelta, desde un corazón completamente limpio y sin llevar con nosotros cargas, menos que menos cargas que no recordamos. Es el momento de proponernos cosas que sepamos que vamos a cumplirlas, y de todos modos no prometerlas. Bueno, y cuando tomamos sobre nosotros una mitzvah, una acción sagrada, que nos sienta muy bien hacerla, y entonces con mucho entusiasmo decimos yo voy a hacer esto todos los días de mi vida, o todas las semanas de mi vida, o todos los meses de mi vida, agregar que no lo estoy jurando, que no es un juramento, es un propósito. Y entonces, con eso, no nos producimos daño a nosotros mismos ni producimos daño a los demás. De todos modos, esto se conecta con algo mucho más grande en círculos concéntricos, mucho más amplios. Porque lo que hacemos cuando empeñamos nuestra palabra, es, de alguna manera, y, y, y lo hacemos y después no lo cumplimos, estamos haciendo la transgresión, el pecado, la profanación, más elemental que podemos hacer con la palabra. Porque de alguna manera es entre nosotros y nosotros mismos. Solo que entre nosotros y nosotros mismos estamos en relación directa con el Creador. Pero de ahí hacia afuera están el resto de las profanaciones, de las transgresiones, de los males que producimos con nuestra palabra. Y son multitud. Rob Gabriel Giver, que también está con nosotros en la comunidad de Torah, tiene una serie muy larga y ahora la está renovando. Voy a compartir con ustedes luego, eh, por Gumroad y por Telegram, eh, la serie de Shiurim que él está dando y que están en Telegram, en un canal vecino del Templo de Pasos acerca de lo que se llama Shmirat Halayon, el cuidado de la lengua. El cuidado de la lengua tiene que ver con la maledicencia, con los chismes, con el mentir, con a veces cosas que no son mentir pero que son también faltar a la verdad. Y todo eso es tan pero tan delicado, porque muchas veces ni siquiera ponemos la intención de hacerle daño a alguien, se nos escapa nomás. Y, y una vez que se te escapó una palabra de tu boca Esto puede empezar a rodar hasta donde ya no lo puedes frenar Acerca de todos esos pecados, transgresiones que ejercemos con la palabra Respecto de otros Que dañamos a terceros con ellos No hay, no hay un modo de que un, un rabino o un gurú, ni siquiera el creador mismo te dé expiación por ello, si tú no procuras el perdón de aquel a quien hiciste daño en la medida de lo posible y no procuras reparar en algo aunque sea el daño que has hecho, y siempre tiene que ver con, con poner toda la buena voluntad, porque muchas veces ya no vas a encontrar a quién pedirle perdón. Y hay y hay, hay historias al respecto impresionantes, sobre todo de, de, de gente como Rabisa, Elba, El Bal Shantov, nuestro amigo y otros grandes de la Hasidut que, que se vieron envueltos eh, en, en, en, en historias de sus Hasidim que tenían que ver con juramentos no cumplidos y, y en algún caso hasta fueron o enviaron a alguien a pedir perdón frente a un sepulcro y luego de eso int intentar hacer una reparación a, a deudos, a familia incluso a dos generaciones más tarde eventualmente. Eso no se termina nunca. El daño que uno produjo con la palabra Queda ahí siempre pendiente, y, y lo que pasa es que a la postre rebota hacia uno mismo, si uno no hace algo por repararlo. Escuché hace unos días a uno de los rabanín eh, más conocidos del mundo ortodoxo jaredí e israelí de hoy día, que da conferencias por doquier, se llama el rabbi Gal Cohen, y hablando, hablando del tema de, de juramentos, Contó que él, él, él sale a dar conferencias en distintas partes del mundo. No tengo un conocimiento personal con él en absoluto. Pero contó en este shiur que él sale a dar conferencias por el mundo. Y le tocó, hace algo así como un año, estar en una ciudad pequeña, en una comunidad judía pequeña en Italia. Y se acostumbra en muchas sinagogas, en la mayoría de las sinagogas, el Shabbat, suben, suben siete personas a la Torá, y cada una de ellas lee, bendice, por una de las siete porciones que hay en la para allá de cada semana. Y se acostumbra que después de eso, se le da una bendición a esa persona, y a todos sus allegados, por haber subido y haber pronunciado una bendición ante la Torá. Y entonces, por fin, una vez que se le da una bendición, la persona suele, Prometer alguna suma de dinero en general simbólica que va a donar a la sinagoga, porque en general las sinagogas se mantienen de eso. Hay otras sinagogas que en realidad antes de sacar la Torá para leerla con siete personas, lo que hacen es una suerte de pequeña subasta. Para que cada quien diga cuánto está dispuesto a donar al Beit HaKneset a la sinagoga a cambio del honor divino de pronunciar una brajada ante la Torá. El caso es que le propusieron a este rab bueno, te vamos a llamar, el encima es un cohen, la primer aliá, la primera persona que sube a la Torah, tiene que ser un cohen. Se le dijeron, te vamos a dar esa aliá, esa subida a la Torah, y tras que pasó eso, lógicamente, le hacen su misheberach, se llama, su bendición, y le preguntan, ¿cuánto vas a donar? Y él se agarró la cabeza porque dice, yo me voy esta noche de acá. Llego a olvidarme de esta noche, dejarle el dinero a alguien, y me estoy llevando a Israel conmigo una promesa que no sé ni cómo la voy a cumplir, porque no conozco a nadie acá. Solamente vine a elevar mi plegaria con ellos en este Beit Knesset porque estaba en esta ciudad. El caso es que prometió 18 euros. Y dice, al día siguiente ya estaba en Israel, y de repente me di cuenta que voy a estar cargando conmigo esa deuda de 18 euros, que no sé qué hacer para pagarla, porque no conocía a la gente, qué sé yo qué. Y, y con el conocimiento de haber estudiado en la alhaja y haber estudiado en la Kabbalah, el efecto de una promesa, un juramento no cumplido, dio vueltas cielos y tierra hasta que encontró a alguien a quien hacerle llegar desde Israel esos 18 euros para que los pagara a la sinagoga. Eso es lo que acabamos de anular con ayuda de Hashem. Pero hay que tener muchísimo cuidado con la maledicencia y con todo eso. Hay que pensar de quién puede ser que haya hablado mal este año Y ahora tengo que pedirle disculpas por haberlo hecho y obtener su perdón. Y eventualmente si le produce algún daño, repararlo. Es ideal hacer eso antes de Rosh Hashanah. En general hemos hablado mal de tanta gente en un año, siquiera los que nos acordamos son tanta gente. O hemos dicho cosas feas, o hemos avergonzado a alguien en público, queriendo o no queriendo. Que ve tú a saber si te alcanza el tiempo hasta Rosh Hashanah. Entonces tenemos una larga del partido hasta Yom Kippur 10 días más tarde. Las cosas que uno no le pidió perdón a su prójimo hasta Yom Kippur la Teshuvah de Yom Kippur no las expía tampoco. Hay que tener cuidado. La mayor parte de lo que ocurre de verdad para quien cultiva la Torah, ocurre en este mundo, en el mundo de los cuerpos, de los sentidos, en el mundo en el que estamos sometidos al tiempo. No estamos aquí para hacer cosas espirituales. Hacemos cosas espirituales al servicio del trabajo que vinimos a hacer en este mundo Y, y eso es, es de enorme importancia, sobre todo, sobre todo en estos días Y sobre todo acompañando lo que acabamos de decir Y con esto voy a cerrar, eh, con ayuda de Hashem, con, con vuestro permiso Hoy va a ser corto porque la verdad estoy físicamente bastante débil Pero voy a cerrar con algo que me parece muy importante A raíz de muchas consultas que he recibido este año, con, sobre todo desde la fundación del Templo de Pasos, consultas de judíos y de no judíos y, y reflexiones que tenemos que compartir. Estudiamos muchas veces en nuestros encuentros y, sobre todo, en el libro de Sabiel y, y en el tan atrasado libro Sanar el Alma, profundizamos en eso mucho más. Todos los seres humanos somos creados. Con el Tselem de Elohim. El Tselem que lo hemos traducido muchas veces como semblanza, que es, que es la palabra más aproximada que se me ocurre, lo que da forma. Pero hablando del. En una clase que dio sobre el Morene bujim sobre la guía de los perplejos, a propósito de su libro sobre eso, que leí y les comenté a ustedes cosas de él hace años. El profesor Mija Guzman decía, hace unos días precisaba, y me gustó mucho su precisión, el tselem de algo es mucho más que la semblanza, es lo que hace a ese algo ser ese algo. E hemos, hemos tratado este tema desde otros lados, eh, pero acá creo que es donde va a quedar más claro. El tselem de una silla... No tiene nada que ver con el material específico de la silla, ni con cuántas patas tenga, ni con el tamaño del asiento. El ser de la silla es la sillidad de la silla, lo que hace que la silla sea silla. Si yo puedo sentarme sobre ella y apoyar mi espalda en un respaldo y no me caigo, seguramente puedo considerar que es una silla. Claro, siempre y cuando no sea un banco, banco de plaza, o un sillón. Pero ustedes entienden lo que estoy diciendo. Lo que hace que la silla sea silla, eso es el tselem de la silla. Y lo que hace que el Adam, el hombre, sea hombre, eso es el tselem que se lleva adentro. Pero ese tselem, que es lo que hace que el hombre sea hombre, no es cualquier tselem. Se llama tselem Elohim. Eso que hace que el hombre sea hombre es esencialmente divino. Es lo que nosotros llamamos lo divino que hay en mí. Y eso empieza, eso empieza en Adán. Eso empieza en el primer hombre. Y sigue por consiguiente en todos los descendientes de Adán. Sigue sin cesar y sin excepción en todos descendientes de Adán, en todo hombre que haya nacido donde haya nacido, en la cultura en que haya nacido, con la semblanza con que haya nacido, con la apariencia con que haya nacido. Lo divino que hay en mí se parece infinitamente a lo divino que hay en ti, seas tú quien seas. Claro, nosotros podemos alumbrar y sacar a luz, nuestro tselem, lo divino que hay en mí, o podemos apagarlo. Eso sí va a causar una diferencia entre unos y otros. Entonces, ¿dónde radica la diferencia tan aclamada, ancestral, tan discutida y tan polémica entre el pueblo de Israel y el resto de los pueblos? Enseña el Rambam Maimónides clarísimamente. En su libro Morene Buhim, traducido por Guía de los Perplejos, que es, el Rambam tiene aparte de otros, de otros escritos, dos publicaciones fundamentales, dos pilares impresionantes en el mundo de la Torah. Uno es un pilar alágico, que enseña normas, que resume todas las normas que rigen en las mitzvot de la Torah y se llama Mishne Torah. Y lo segundo, su obra filosófica. La Guía de los Perplejos, que obviamente es mucho menos estudiada que su obra alágica y es de una profundidad impresionante. El Rambam dice muy claro, la diferencia estriba en la Torá. La diferencia no estriba en genes o en ascendencia, en ancestros, etc. Eso, eso está muy bien porque genera una tradición. Pero la diferencia de verdad estriba en la Torá, en la superioridad de la Torá, como modelo de pensamiento y filosófico, como, como proveedor de esas edot, esas narraciones paradigmáticas de que hablábamos la semana pasada. La Torá es lo que hace la diferencia. Y todos quienes estamos aquí reunidos hoy, y todos quienes siguen con nosotros, en la comunidad de Torá, Vieja Edición, en Facebook o así, y especialmente quienes estamos hoy día construyendo un templo con nuestros pasos, en el Templo de Pasos, con ayuda de Hashem, estamos traduciendo la Torá a nuestras propias realidades, estamos poniéndonos en el lugar de pueblo elegido de alguna manera, de sustentadores del pacto con la Torah Quienes son judíos y quienes no son judíos Eso no invalida la diferencia Entre lo que la Torah ordena para el pueblo de Israel Y lo que la Torah ordena para la humanidad entera Pero eso sí dice Que nuestro trabajo en conjunto Judíos y no judíos por igual Es establecer un pacto con la Torah Y Mediante ese pacto con la Torá, ir revelando la Torá en nosotros, en ese camino que estudiamos en Sabiel, en todas las escaleras distintas que nos propone la Torá para poder unir lo divino que hay en mí con lo divino en que soy, que ese es el verdadero ticún, la verdadera enmienda de mí mismo como mundo pequeñito que he venido a oficiar en el gran mundo en el mundo que es de Shem, en la creación de Shem. Saberim, queridos, con la ayuda de Shem espero que me voy a sentir más fuerte y que esto va a estar un poco más organizado para el jueves, dentro de cuatro días más. Eh, voy a crear el evento en el Templo de Pasos y en Gamroad y en Zoom y lo voy a compartir con ustedes. Para que nos sentemos distintos de como hoy, nos vamos a sentar con una pequeña introducción y vamos a conversar para prepararnos como personas y como comunidad hacia el inicio del 5783. Vi que hay alguna mano levantada, de modo que por favor, de quien sea la mano levantada, bienvenido y, y aquí estamos. Compartimos un par de minutos más y seguimos. ¿Quién quería hablar? Eh, yo quiero decir algo. Si me, ¿Se escucha? Por supuesto. Fuerte y claro. Sí. Sí. Mi nombre es Fran Reinaldo Ruiz. Yo soy de República Dominicana y de un Bienvenido. pueblo, de un pueblo llamado Baní y me siento muy contento, realmente. No soy propiamente judío, o sea, pero sí creo en la Torah, creo en los mandamientos, creo en las tradiciones judías, ¿no? Y quiero darle las gracias a los rabinos, quiero darle las gracias realmente por la, esta oportunidad, porque personalmente yo no tenía la conciencia de la importancia, de la fuerza, de lo que es la palabra. La palabra, he escuchado, que crea mundos y destruye mundos. Yo no tenía esa conciencia. Realmente, yo he dicho cosas eh, que sé que yo he atraído, todas las cosas negativas las he atraído hacia mi vida por, por decir cosas. Y me siento agradecido por la, por la oportunidad de esta anulación. Realmente, gracias. Es lo que quiero decir. Gracias por todo. Gracias a ti, querido amigo, y bienvenido. Y bienvenido no solo a esta sesión que es un momento, un punto de inflexión tan especial. Bienvenido a la vida de comunidad que estamos construyendo lentamente, con contenidos en video, con conversación, con libros. Eh, el último, ya casi dos años, hace, no, un año y medio, que empecé a sentarme a resumir en libros lo que vengo enseñando hace más de 20 años, y, y con la ayuda de Hashem ya salieron seis, y esos seis libros tienen muchas cosas para decirte, porque están escritos en lenguaje pensado para que los pueda entender cualquiera, o al menos cualquiera que ha, que ha leído libros, que se ha cultivado. Eh, y, y cuando enseñamos en video, lo hacemos llevándolo todavía más cerca en lo posible. Y tenemos canales en los que contamos cuentos que ayudan a, a enseñarle al corazón para qué lado hay que girar, qué es lo que hay que hacer, de qué manera hay que latir. Y cuando yo digo de enseñar, no me refiero a que yo te enseño a ti. Nos enseñamos entre todos. Si yo no te tengo a ti ahí enfrente, no me resuena nada a mí. Eh, y entonces no aprendo yo mismo tampoco. Con ayuda de Hashem, a todos quienes se inscribieron para este evento, les va a llegar desde Gamro por email también la invitación para este jueves y los links necesarios para, para estar con nosotros en esta vivencia comunitaria que hace el acercarnos a la Torah y acercarnos a Shem mucho más grato, más amable, más fácil, más luminoso. Y, y hace que nadie termine quedándose solo a la hora de despertar de repente a que caramba, todo era mucho más fácil y más bello, y los demás alrededor no se dieron cuenta. Hacen falta comunidades, hace falta grupos de apoyo, y lo estamos haciendo muy lentamente, porque bueno, vamos con, con esfuerzo estilo sisífico, este haciendo todo a mano, pero con ayuda de AYEM vamos progresando en tantos nichos a la vez, y de vuelta, todo quien quiera participar es bienvenido, y quien quiera participar eh, incorporando al juego de lo que hacemos, sus propias habilidades también, y así nos vamos acercando hacia terminar. ¡Ay, qué año, qué año que fue esto! Por favor, qué barbaridad. Así que cuando completemos, si Dios quiere, nuestro encuentro del próximo jueves, vamos a decir, termínese... Un año con todos sus problemas, y con todas sus penas, y con todo lo que tuvo, aparte de todo lo bueno. Y empiece un año que sea todo redención, y todo shalom, y todo amor, y todo buenas luces, y todo éxito, y todo brajá, así para todos. Queridos amigos, si me dais permiso, hasta aquí por el día de hoy, respirad hondo, nos hemos sacado de encima y hemos dejado atrás una cantidad de palabras dichas con las que no teníamos más nada que hacer. Probablemente la mayoría de ellas que ni siquiera recordábamos. Recuerden el deber, las que sí recordamos y que involucran a otra gente, tratar de pedirle perdón a todas esas gentes, a quien avergonzamos en público, de quien dijimos algo malo, y donde hay un daño que produjimos, Intentar repararlo o intentar al menos hacer algo por reparar. Y así de verdad nos acercamos. Todo esto forma parte del área de la Teshuvah. Teshuvah, el retorno a Shem. El devolver cada valor a donde debe estar. Que se acompaña con la Tefilá, con la plegaria. Con la plegaria que me une a mí directamente con el Creador. Une directamente la plegaria en la que. Estoy plenamente consciente y presente, no la plegaria en que recito cosas que no sé qué quieren decir. Todo esto es muy importante. Y por último, la Tzedaká. La Tzedaká es la herramienta última y extrema para salvar vidas, para expiar transgresiones y pecados. Porque Tzedaká, que traducimos en general por caridad, sale de Tzedek, que es justicia. Cuando yo hago Tzedaká, Asumo la justicia divina en mí y salgo sin importarme qué gano, qué pierdo. Salgo a hacer justicia preñada de misericordia y de compasión. Y no hay más bello que eso. Ahora sí, amigos queridos, les agradezco muchísimo la emoción infinita de compartir esto juntos. Respirad hondo y empezamos a prepararnos hacia completar este año el primer año del Templo de Pasos, qué emoción. Y prepararnos para tanto camino que tenemos para seguir por delante juntos. Con ustedes, mi Brajá siempre. Salón, shalom para todos. Salón, shalom. Shalom. Shalom. shalom, shalom, shalom. Muchas gracias. Shalom. Shalom. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Gracias, gracias. Shalom a todos. Eh? Muchas Shalom. gracias, Shalom. Gracias. Shalom. Shalom, gracias. Shalom. Shalom. Shalom.